La vida, cuando empezamos, pone desde el cero, si vivimos, por ejemplo, unos 85, 90 años, ¿verdad? Entonces, desde el día que nacemos, este, cuando nacemos, nacemos estamos dormidos en el, en el estómago de nuestra madre. Y luego despertamos, cuando salimos del estómago, ¿verdad? Y vivimos el día, y luego nos volvemos a dormir, y luego despertamos. Y así se va toda la vida, dormir, despertar, dormir, despertar, dormir, despertar, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿verdad? arriba, abajo, arriba, abajo, por 70 años, 85 años, 90 años, no sé, 100 años los que vivamos, ¿verdad? 40 años, 30 años, lo que sea, siempre es arriba, abajo, dormir, despertar, dormir, despertar, ¿verdad?, entonces... ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno está dormido, pues? Cuando está uno dormido, ¿qué pasa? O sea, uno sigue viendo a la gente, uno ve a, uno ve a los familiares, uno ve a... Uno va a lugares, ¿verdad? Y este... Y luego ya se despierta uno. Y uno está, pues, en el mismo lugar, pues, está uno en la misma cama, con la misma esposa, ¿verdad? Está uno... Sales y pones tu carro, ¿verdad? Y luego sigues estudiando y luego te vas a dormir. Y en el sueño es diferente, sueñas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, ah, mi pregunta es, este, ¿cuál es la realidad? ¿Verdad? Por ejemplo, este muchos podrían decir, oh, no, este la realidad es esta porque pues ahora me fui al trabajo en mi carro, yo lo manejé. ¿Eda? Pero también cuando estamos dormidos manejamos un carro. Podemos manejar un carro a donde queramos. Y luego la gente podría decir, no, pues este, esta es la realidad porque si ahorita me pellizco, me duele. ¿Adivina qué? Cuando estamos dormidos, si nos pellizcamos, también nos duele. ¿Verdad? La gente podría decir, no, pues esta, esta es la realidad porque este... Ahorita me clavé a mi esposa bien machín, se sintió bien chingón, ¿verdad? Y este, es más, hasta, este, fuimos a las, allá, este, a la playa, a la pinche, aumentándonos unos, unos clavados bien chingón en el agua azul y todo. En los sueños, igualmente, tiene uno sexo con morras en los sueños, siente uno bien chingón. En los sueños, está uno en las aguas azules, bien chingón, igual, ¿verdad? Uno dice, no, esa, esa es la realidad, porque porque Porque yo aquí pago renta, ¿verdad? Aquí este tengo que levantarme a chingar, a pagar renta, ¿verdad? Adivina que cuando uno está dormido, jefe, ¿verdad? Uno también está preocupado de cosas. Uno también este, siente uno miedo de cosas cuando uno está dormido. Siente que uno lo está siguiendo uno. Siente que uno tiene que ir a trabajar también. ¿verdad? Sueña uno que está uno trabajando, sueña uno que está uno atrasado, siente, siente, siente uno exactamente lo mismo que sentimos cuando decimos que estamos despiertos, exactamente sentimos cuando estamos dormidos, lo mismo. Uno dice, no, pues aquí, este, aquí, aquí estoy viendo la pared, aquí este, prendo mi computadora y veo pornos o, o veo cosas chidas, adivinan que cuando uno está dormido... También uno prende la computadora, ve cosas chidas de uno, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la realidad en verdad? es la, ¿La realidad de nosotros es cuando estamos dormidos? ¿O la realidad de nosotros es cuando estamos despiertos? Cuando estamos dormidos, por ejemplo, si, si el jefe se va a dormir, verdad si el jefe, este vamos a ir de viaje, y el jefe está en el carro. Y dice el jefe, no, pues me voy a echar un sueño. Y estamos en, afuera de su casa, ¿verdad? Mi jefe se queda dormido. Y ya de ahí nos vamos. Nos vamos en el viaje hasta Puerto Vallarta. Mi papá se lo pasó dormido, ¿verdad? En ese viaje, este, mi papá, el cuerpo de mi papá, este, no estuvo en conciencia. O sea que él no, no tuvo la realidad del viaje. Pero sin embargo, en el viaje, mi papá estuvo dormido. Entonces, en sus sueños, él estuvo en un lado, haciendo cosas, viendo cosas, destruyendo cosas, no sé. Disfrutando de cosas en sus sueños. Él estuvo en ningún lado. Entonces, llegamos a Puerto Vallarta y ya lo despertamos a ¿no? mi papá. Viene a, a esto que es la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde en ese viaje de, de, de la casa de mi papá a Puerto Vallarta? ¿Cuál fue la realidad de mi papá? ¿Fue la realidad del viaje? ¿O fue su realidad en lo que él estaba proyectando en sus sueños? ¿Cuál fue esa realidad? Si, por ejemplo, este... Porque el cuerpo no, no, no, no supo nada del viaje, entonces, esa no pudo haber sido su realidad. Porque la realidad es lo que pensemos y lo que pase, esa es la realidad. Entonces, si mi papá estuvo dormido y en sus sueños, su mente, su energía, estaba en un lugar en particular... No estaba en el viaje porque él no supo nada del viaje, lo que pasamos ni nada. Esa no fue su realidad para él. Pero sí fue su realidad en los lugares donde él estuvo dormido. En, lo, en los lugares donde él estuvo cuando estaba dormido. Esa fue la realidad de él. Que en sus sueños, que nosotros le llamamos sueños, él estuvo, digamos, estaba en Estados Unidos. Comiéndose unos burritos en la taquería. Entonces, ¿cuál, al final de cuentas, cuál fue la realidad del jefe? ¿Fue estar en la taquería comiendo sus burritos? ¿O su realidad fue que estaba su cuerpo inconsciente en el viaje? ¿Que él no supo cuál fue? ¿No no supo lo que se pasó en el viaje? ¿No supo porque no vio nada? Sus pensamientos, su energía, estuvieron en otro lugar. Entonces, piensa esto, ¿cuál es en verdad la realidad? Si, eso, si, si nosotros desde que, nos, desde que nacemos despertamos, estamos en una realidad y luego nos dormimos y estamos en otra realidad, que pasa exactamente lo mismo en los sueños que cuando estamos despiertos. Vemos a gente... Estamos en lugares, nos aventamos a la alberca. Tenemos miedo en los sueños, preocupaciones, alegrías. Cuando uno está despierto es exactamente lo mismo. Entonces, viéndolo así en pantalla gigante, ¿verdad? ¿Cuál es en verdad la realidad? ¿Será que cuando estamos dormidos viajamos al lugar de donde venimos, al lugar original de donde venimos, al lugar donde podemos ser una mariposa, donde podemos donde podemos ser libres, donde podemos ser lo que queramos, donde crea, donde podamos ser un oso, donde podamos ser un árbol, donde podamos ser una nube y luego y, y, este, y luego regresamos despertamos y estamos en un solo lugar atrapados con la misma imagen creyendo que esa es nuestra realidad pero cuál es la realidad esta que creemos que estamos en un solo lugar con la misma esposa, que en la misma casa, en el mismo trabajo, con el mismo carro, con la misma imagen o cuando nos vamos, cuando cerramos los ojos y nos vamos a la otra realidad donde podemos ser todo lo que queramos ser y podemos ver todo lo que queramos ver y sentir todo lo que se siente cuando según eso estamos despiertos cuál es la realidad estamos despiertos y así pasa toda la vida ¿verdad? despierto dormido despierto dormido despierto dormido despierto dormido despierto dormido ¿verdad? este entonces este el ser humano nosotros creemos que esta es la realidad, porque decimos, no, pues aquí hasta veo el tiempo, veo la hora, ¿verdad? Voy viendo cómo van los minutos, los segundos, ¿verdad? A veces se pasa el tiempo rapidísimo, a veces se pasa el tiempo bien, bien, este, muy lento, ¿verdad? Y cuando estamos dormidos, este, no hay tiempo. Por ejemplo, si vivimos una vida muy larga, de muchos años, ¿verdad? este pone unos, el estimado de vida, unos uh, 95 años del hombre, ¿verdad? Y en los sueños, si, si dormimos nueve horas, en nueve horas podemos, podemos vivir esos 70 años. En nueve horas que estemos dormidos, podemos soñar desde que nacemos, Fuimos a la primaria, fuimos a la secundaria, nos casamos, tuvimos hijos, tuvimos nietos. Todo pasa nueve horas. Todo ese proyecto de vida. Cuando en la vida, cuando estamos despiertos, eso pasa en, en 95 años, da. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que en los sueños no eh, en, en los sueños no existe el tiempo. no hay eh, En la vida... El tiempo, y ustedes saben que el tiempo es solo percepción del ser humano. Como lo percibimos. Por ejemplo, si estamos en una conversación, digamos con una persona con la que podamos conectarnos muy bien. Y la conversación se hace muy buena, ¿verdad? Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Estamos plática, plática, plática, plática, plática, plática, plática. Y de repente nos damos cuenta que ya se fueron cuatro horas. Hicimos, ¿verdad? fue rapidísimo y ni cuenta nos dimos, ¿verdad? O cuando estamos con una persona que, que es muy aburrida la persona, ¿verdad? Nomás estamos viendo. Entonces cómo es la cosa, pues de que cuando estamos dormidos podemos, este, proyectar toda una vida en nueve horas, ¿verdad? Y cuando estamos despiertos tenemos que pasar toda una vida. Para, para proyectar toda esa vida. ¿Por qué? Porque la percepción del tiempo. Y segundo, porque cuando estamos dormidos, estamos en, en una zona donde donde todo es uno. O sea, no hay tiempo. Podemos este proyectar todo rapidísimo rapidísimo, como una conversación así con alguien, y se va el tiempo rapidísimo estamos en unas frecuencias rapidísimas y cuando estamos en vida, o despiertos en esta otra proyección o en esta otra realidad o en esta otra ilusión o dimensión es cuando la vida el tiempo 95 años se va más despacio porque nuestro cerebro se va más despacio. No está no está la velocidad de cuando estamos de cuando nuestro de cuando nuestra energía se despega de nuestro cuerpo se va a, a otras ilusiones, a, a otras um, dimensiones donde es muy rápido todo, rapidísimo todo trabaja rápido podemos transportarnos rápido podemos convertirnos rápido podemos hacer las cosas rápido todo rápido, somos libres no hay limitaciones de nada entonces en verdad, ¿cuál es cuál es la realidad? pues cuando despertamos o cuando nos vamos a dormir y nuestra nuestra energía se despega del cerebro y se va a otras dimensiones cuál es en verdad la, la realidad pues de veras hay que pensar en eso pues cuál es si en los sueños este, tenemos las mismas experiencias que tenemos cuando estamos despiertos la única diferencia es que cuando estamos despiertos, estamos limitados. Seguimos teniendo lo mismo. Cuando estamos dormidos, estamos ilimitados. A velocidades muy altas. En pensamientos. Y en conversiones. En lo que nos convertimos. No hay tiempo, no existe el tiempo. Entonces... ¿Cuál es de verdad la ilusión? ¿Y cuál es de verdad la realidad? ¿Cuál será? ¿Será que, que, que el ser humano, plantas, animales, todo tiene que dormir? Todos, todos se duermen para transportarse a la otra dimensión, donde las plantas, las mariposas, todos, nosotros los humanos, en la otra dimensión, nos podemos convertir en el Buda, en lo que sea. ¿O será la realidad que cuando despertamos y somos lo mismo, seguimos viendo lo mismo, esa es la realidad? Entonces pues, ah, estas son buenas noticias para nosotros porque si la realidad, en, en lo personal yo pienso que la realidad es cuando estamos dormidos. Porque pienso yo que es cuando nuestra energía se va, se va, se, se, se va al lugar de donde venimos originalmente. Y es cuando somos libres y es por eso que siempre le he dicho a todos ¿sabes qué? no hay nada de qué preocuparse nada, nada de qué preocuparse ¿te acuerdas jefe? que siempre he dicho eso no hay nada de qué preocuparse si nos preocupamos de algo estamos perdiendo el tiempo y también siempre he dicho los seres humanos somos estamos esclavizados no tenemos libertad estamos en la ilusión de que somos libres los humanos pero estamos esclavizados, no tenemos libertad estamos esclavizados en la percepción del tiempo en la velocidad de, de nuestros pensamientos, estamos esclavizados en nuestra imagen en, en este, estamos en este, esclavizados en nuestras emociones y pienso yo que cuando uno se muere, es como un sueño. Nuestra energía, cuando uno se muere, por ejemplo, es cuando por ejemplo, uno, uno va de, en la vida, cuando uno va dormido, ¿verdad? Y no sabe ni qué acción. Pero la energía se va a otro lugar donde sigue proyectando una realidad. Entonces para mí, cuando uno este deja el cuerpo, es donde esa energía vuelve al lugar de origen de donde venimos todos, entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el propósito de esto?, ¿cuál es el propósito de que nuestra energía regrese al cuerpo todas las mañanas?, que venga, que venga del lugar donde venimos, ¿cuál es ese propósito de toda nuestra vida?, cada mañana que regrese a este lugar donde nosotros le llamamos realidad, ¿cuál es el propósito?, y yo lo que podría decir, que el propósito de que nuestra energía en la noche esté en nuestro lugar de origen y en, nuestra, en la mañana regresemos a esto, para mí el propósito es para crear información para la expansión y la creación del cosmos. Eso es eso es para mí este, el propósito, y es reflexiones de los espejos, ¿te acuerdas? Que te hice un metáforo de de, este, de la vida de los humanos, cómo es cuando hacemos algo, nuestros, nuestros ciclos reflejan una imagen a los cosmos, es, es un metáforo, como un espejo, ¿verdad? Que cuando hacemos algo constantemente, verdad este el cosmos crea una reflexión así en un espejo así bien chingón al cosmos donde el cosmos te alimenta en abundancia de lo que tú le transmites ¿verdad? Eh, abundancia de riqueza o abundancia de pobreza pero siempre somos abundantes en todo pobres o ricos en salud o enfermedad somos abundantes porque creamos esa esa reflexión esa reflexión donde, nos, donde el cosmos se este refleja la conexión y es la conexión y es donde nos empieza a mandar abundancia, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, pues, de que lleguemos aquí, despertamos y seguimos con nuestra reflexión para transmitir más información y recibir abundancia para nosotros expandernos en riqueza o pobreza o en lo que sea y estar alineados con la expansión de la creación que son los cosmos.